Junto a mis compañeros estaremos llevando todo un contenido de informaciones, entrevistas, análisis, en fin, como siempre le tenemos acostumbrado. Agradecer también a tanta gente que cada día se encuentra con nosotros y conocemos, eh, que ven el programa y que este es su programa, su toque de queda. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, está? Francis. Bien, gracias a Dios. Gracias también a cada uno de ustedes en nombre de todo el equipo de mañana por permitirnos entrar a sus hogares. Un saludo especial a toda la zona de Castillo que estuvimos ayer compartiendo con ellos. También a Doña Modesta, que la queremos mucho. Doña Leonora, este que por más que, que la enamoré, enamoré, Francis, no me quiso dar la fórmula de la eterna juventud. Ya. Doña Leonora tiene 89 años y no sale a la calle si no se pinta los labios. Eso es algo extraordinario.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 ...la provincia de los metales preciosos... ...también gracias mil a Televiaducto... ...Canal 17... ...que nos empalma... ...con la provincia de los presidentes... Espaillat, Moca... ...al Canal 46... ...que nos abraza con todo Santiago... ...y la línea noroeste... ...y también para gran parte de Estados Unidos... ...en el 1014 a través de Canán... ...en diferido a las 11 de la mañana... Y para todo el mundo, telenor.com.do un abrazo bien fuerte desde aquí, desde mañana, a cada uno de los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Estaremos compartiendo con todas las incidencias locales, nacionales internacionales, interesantes entrevistas y, y comentarios y análisis aquí, en de mañana, de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones van a estar similares al día de ayer. La mayor parte del territorio nacional se va a mantener con poca nubosidad, poca precipitaciones, un frente frío casi estacionario, cada vez debilitándose más por el... Sistema anticiclónico que está en todos los niveles de la troposfera Tenemos temperaturas agradables para la mañana, la noche y la madrugada, especialmente en la parte de montaña de nuestra geografía nacional. Estabilidad en el tiempo, ideal para todas las actividades al aire libre. Disfrute estos días de Navidad. Estamos a 13 y ya estamos a 11 días de comer coquito y comer gomita, uh -huh. y que no me digan que soy carajito. Uh -huh. Por otra parte, ya producción me tiene ahí, ¿cómo andan los equipos en el baseball, baseball, baseball, baseball, Ball, baseball. baseball <risa> invernal de República el Dominicana? Tranguelo. Algo extraordinario está pasando, a las águilas se le acabaron las plumas y las garras, también a los gigantes no, se le han en perdido las herraduras. Y los en felinos se hacen dueño de la selva. Estrella sigue fuerte en el primer lugar. Licey escogido prácticamente ya clasificado por el round robin. Licey escogido fuerte. Los, Vamos, toros, los toros no quieren quitarse de esa posición Vamos gigante Esta situación está que arde este béisbol invernal Arreglense las alas, la, las águilas, las plumas Arreglense los gigantes, las herraduras Y tumbenle los cachos a los toros A ver si pueden colarse en este round Rover. Eso es el sistema del e béisbol invernal en República Dominicana. Bueno. Esto fue fuerte. Esta madrugada todavía se estaba jugando béisbol. Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo y del béisbol. Sí, ¿Eh? sí, sí, <risa> sí, sí. sí, <risa> eh, Señores, miren, hace dos días eh, se recibió en el país la fonesta noticia de que Juan Hernández, es director de Dirección General de Impuestos Internos a la, a la Sazón, eh, Impuestos Internos. él le correspondió hacer las transformaciones y llevar a esta institución pública a niveles que no sólo a estándares de una, de una empresa privada, sino que transformó en todo el sentido de la palabra esa institución y le dio forma porque hay que reconocerlo Juan Hernández falleció en Estados Unidos tenía hace tiempo afecciones de salud y hay que reconocer uno de los mejores ministros sí, hay que reconocer su labor pública y como profesional paz a su resto, a su, sal, a su alma no sé si ya estará en el proceso de, de retorno al país, pero eso no, no habíamos pasado, no lo tuvimos en el momento y, y hoy hemos querido resaltar la labor que en vida eh, desarrolló Juan Hernández como director de impuestos internos sí. y las transformaciones de llevar a, este, a esta institución donde profesionales del sector privado han, se han ido hacia el sector público, producto de esa transformación y esa calidad laboral que, que ofrece hoy Impuestos Internos. Y hay que decirlo, Impuestos Internos ha ganado, ha ido de la mano con el proceso de cobros de impuestos y supera por mucho cada año, aunque sabemos que el presupuesto nacional no todo depende de impuestos internos puesto que el gobierno en estos días ha tenido que verse abocado a tomar préstamos y más préstamos para compensar, porque el gasto que lleva y la inversión que lleva está por encima de la capacidad recaudadora. Y es ahí donde se ve el entuerto gubernamental de este periodo, donde el 2019 se vislumbra se un año totalmente sometido a los préstamos y créditos internacionales. Mientras tanto, de este país de paraíso que nos tienen acostumbrados a brindarnos en los medios de comunicación, en los diferentes, el 49% de la población adulta de República Dominicana quiere abandonar el país. Producción nos tiene preparada alguna vista sobre este tema tan importante. Nosotros estamos prácticamente que la mitad de la población adulta sí. se quiere ir del país. Esto fue, y cuando nos vamos a los jóvenes, es ¿sí? el 70% de Esto la población. Esto fue una joven. encuesta, la encuesta Gallup. Eso Gales, es fuerte, Francis. Cuyos resultados eh, son publicados en un artículo en el portal eh, estatista.com la encuesta fue de, eh, a, efectuada a personas adultas en el 2017 y dice, Estados Unidos continúa siendo el, el principal destino deseado para los migrantes trasladarse. En ese sentido, indica que una cifra aproximada de 158 millones de adultos en todo el mundo que desea trasladarse a territorio norteamericano. El trabajo cuyo nombre es los países de los que la gente quiere alejarse fue publicado el 10 de este mes, debajo la firma de Nike, Nike McCarthy. McCarthy. Uh -huh. Según los datos, el 49% de los haitianos, de los habitantes adultos de, de, Gana. de Ganas, también desean abandonar. Pero decir también que, comparándonos, está Haití, con, comparándonos con países entonces, africanos. El 63 nosotros. es Haití. El sí. 71 es en África. Entonces. En Sierra Leona. Albania, 60. Salvador, 52%. El Congo, 48. Pero si ustedes se fijan... Liberia, un 66. Nos, nos conectan y nos equiparan a esas economías y a esos regímenes que verdaderamente no se puede pedir más de que un ser humano pueda aguantar, pueda aguantar, teniendo hoy acceso a muchas informaciones del mundo, pueda aguantar un régimen del Congo, y, y Nigeria, o de Ghana, y Nigeria, o Ghana, Nigeria, o Armenia. Y sencillamente nos colocan dentro de ese territorio de 10 países, que en todo caso es un irrespeto, a pesar de que no estamos tan bien, pero tampoco podemos permitir que se nos evalúe y se nos equipare a la situación de Haití, a la situación de Ghana, de Congo, República bueno, Dominicana es que no y el asunto. propio Estado, los funcionarios eh, brillantes como José Ramón Peralta, que cada vez que habla me da pena, no atienden estos temas y estos mensajes. Es un público. asunto que, aunque uno no lo quiera, es el sentir de la población. Bueno, pero, irse de aquí. pero la, la ligación a, pues, a una similitud de, de, de estos países, que lo voy a repetir. Bueno, Ghana, Chana, Nigeria. Ajá. ¿Tú puedes decir Armenia. que tú como dominicano, a pesar de lo que estamos pasando, podemos equipararnos a esas sociedades? No, porque es aterrorizador vivir en un país como esto. Busquen en internet cómo Pero, es que asesinan, cómo es que violan a las mujeres, a los niños. ¿Cómo lo esclavizan ellos mismos? Bueno, ellos tienen su condición de vida, nosotros tenemos la de nosotros. Pero precisamente, entonces, los estados tienen que tener ciertos... Es decir, las instituciones deben tener cierto respeto, aunque nosotros sí tenemos una situación de emigrar, porque, obvio, hay muchos que han decidido Francis, tomar suerte todavía en el Fra exterior. Todavía Francis Yola, naufragando... En el paso lo habíamos dejado de, del canal de, de, de la eso. Mona. No, eso es que se ha dejado de poner en noticias. Pero continuamente yolas y yolas y yolas está pasando cada bueno, rato que agarran, que agarran, que agarran, que pues agarran. Pe, pues pues, pues queda iluso, porque la verdad sí, es que sí, este sí, gobierno sí. ha manejado muy bien muy la publicidad. Bien. Muy bien la la, pro, la publicidad ejemplo, que te envuelve y que no te permite. ¿Tú recuerdas ejemplo, la, la... este mismo caso, uh -huh. este mismo caso prácticamente no se ha mencionado. Hay desaparecido de, de La Guarana, hay desaparecido de Villarriba, sí, hay desaparecido de, de Pimentel y no se dice nada. Los, los familiares de La Guarana fueron y ni siquiera le permitieron hablar con los que con los sobrevivientes no hermético, respuesta. hermético, no dejaron pasar a los que estaban detenidos, a, a ver a los que estaban detenidos, no lo dejaron pasar para escuchar testimonio ni eso, tuvieron que regresar aquí. Pero parece, pues, entonces parece que hay una una política de, claro, de sesgo de, de la comunicación, de, de ocultamiento, porque fíjate, ¿qué estamos padeciendo en el país? Los que estamos como espectadores del caso Poliplas y Propagas. Falta, mismo, de información. falta de información o hermetismo manejo en, de información y manejo de la información entonces la verdad que ya yo lo que quiero es saber las familias que sus familiares aún no han regresado si son dos lo que faltan esos son los datos pero mm, ¿es sentido de que hay más sí incluso el mismo eh, departamento de los derechos humanos uh -huh. habló que hay más bueno, pues entonces, el país tiene entonces, la obligación... Este, este caso, Francis, uh -huh. de, de esta estadística, de este estudio, 49% de la población adulta de República Dominicana quiere irse de su país y cerca del 71% de los jóvenes también, porque no ven esperanza aquí en su plan de vida. Sí. Muchas veces tú dices... Óyeme, pero no podemos tratar eh, el tema así porque se puede ir a lo político, pero no es lo político. Lo político es forma parte de todo y tienen culpa todos los que nos han gobernado. Mira. Todo, ¿eh? Cada uno de ellos ha tenido oportunidades. Ahí andan encantadores de serpientes ahora ofreciendo que van a hacer y no hicieron en los años que estuvieron. Entonces, cada uno de los que estuvieron ahí tuvieron oportunidades, por lo menos, de solucionar un problema de nuestra nación. Y ni siquiera con los 89 mil millones de dólares de Danilo Medina se ha solucionado un problema de nuestra nación. Ni siquiera con los 921 mil 825 millones de pesos de este presupuesto de 19 y con el país hipotecado entero se ha solucionado Mira. un problema de nuestra nación. Mira. La delincuencia que yo voy no, a tocar no, ese tema ahorita lo voy a tocar que, ahorita que esos son vistos desde, desde una perspectiva entonces mira la delincuencia esa falta de la falta de seguridad es una generadora de querer seguir cualquier claro, persona de aquí claro, porque con claro. un poquito de seguridad en este país es un paraíso claro y te voy a decir algo aunque dependemos mucho de, la, de los desvaríos gubernamentales de las decisiones gubernamentales y de la falta de de, de objetividad ...en las proyecciones de los problemas. Estos estudios, eso es ciencia, porque la investigación es comprobada que arroja detalles que permiten al que gobierna... ...y a nosotros como ciudadanos y al que planifica a futuro, le permite diseñar políticas para reducir, para enfrentar, para darle respuesta a la sociedad... Y esto le debe de servir de referente al propio gobierno de que no todo anda bien. Cuando un Estado, yo te digo que no me gusta que me comparen con Ghana, ni con el Congo, ni con otras sociedades que están padeciendo de situaciones de un Estado de sitio que pone en riesgo la vida humana y la calidad del, del ciudadano de esos países, no dejo tampoco de reconocer que la inseguridad que la falta de oportunidad y el poco manejo y, la, y el salario de, que tenemos Comparado con el no, 94 todavía y con una canasta alta También genera presión en, la, en el seno de la familia y del individuo que busca mejoría Bueno Francis, así iniciamos Eso el de mañana salir. Nadie quiere irse de su país todos nos queremos quedar en el país. Cuando estamos fuera de ese, entonces queremos volver. La razón es que hay descontento y la población quiere emigrar para buscar mejoría. Esto es de mañana. Continuamos. Hay más. Bien, gracias. gracias por continuar nos con nosotros fuera aquí de, en de, de Mañana. Es importante la música. Eh, sí. Eh, eh. Mira, Francia, ayer se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados de una manera acelerada, en una y dos lecturas, y ra, ra, ra, ra, ra, cocinado prácticamente, sin una lectura eh, profunda. Y de hay 66 de detalles. mil millones de pesos que fueron puestos en el presupuesto para pago de deuda interna, que no se explicó hacia dónde van dirigidos. No pudieron, eh, no pudieron. Se hicieron varias, varios trabajos de comisiones y no pudieron explicar. Lo otro es... Se le está dando dinero déjame, a, a personas prácticamente. Déjame concluir la idea. Uh -huh. Lo otro es 75 mil millones de pesos como déficit para el presupuesto del 2019 que se puede elevar a 150 mil. Y lo otro grave es, pueblo dominicano, que un cuarto, un cuarto, llámese, de 125 va dedicado para hacer nuevas deudas. Cerca de 231 mil millones de pesos en bonos soberano vendiendo parte de... de de lo poco que nos queda y también de las acciones de que nos quedan en algunos sectores empresariales del país y de desarrollo. Este presupuesto 2019 está basado prácticamente en hipotecar más nuestra nación. Algo que debe de nosotros ponernos los pelos de punta porque ya se está haciendo insostenible el proceso de deuda de nuestra nación. Tomando tantas deudas para pagar intereses, muy pocos países del mundo pagan el porcentaje de interés, el porcentaje de su producción, de sus eh, tributos, para pagar eh, intereses de deuda. Cerca del 27%, señores, de cada 100 pesos, 27 son para pagar intereses y cuando le agregamos deudas nos vamos casi al 60% de cada 100 pesos. Entonces nos estamos quedando sin recursos para inversión, eso es lo grave. Y este presupuesto que por cierto es muy, muy, pero muy elevado y también es un presupuesto poco equitativo, y no tiene calidad de gasto. Casi el 70% se queda en Santo Domingo y Distrito Nacional. De lo poco de inversión eh, la, destinado. Sí. Y lo otro para toda la provincia. Las provincias lo que están recibiendo migajas. Y va a continuar así. Mira, este pues, orden económico que tiene la esta Cámara administración de, del PLD. La Cámara de Diputados aprobó ayer. Un presupuesto por un monto de 921.810.000 millones de pesos. Unos 18.000 millones de dólares. La tasa a calcular siempre por encima del, con un promedio de, de rejuego, un... Un 52. Más o menos. Y el petróleo... Junto al presupuesto también fue aprobada una adenda que envió el Poder Ejecutivo por un monto de 921 mil millones de pesos. El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, legislador y diputado Ramón Cabrera, presentó pl al Pleno el informe de la Comisión Bicameral que estudió la iniciativa y destacó que el proyecto apunta al desarrollo del país para lo cual solicitó el voto favorable. Ese es el... Ese es el el título que se le pone, porque obviamente sin presupuesto no funciona y obviamente que debe de hablarse del, pre del presupuesto para fines de desarrollo del país, que es lo que uno espera, pero cuando adentramos al presupuesto y nos damos cuenta que se provisiona dinero, recursos, para que un ministro de la presidencia lo maneje, que no tiene esa función, por primera vez se va a convertir en un jardinero porque dice que va a emplear todos esos millones a la reforestación y el desarrollo agroforestal del país, es un absurdo. Y otra Transferir cosa, recursos a un ministro de la presidencia que no tiene esa función, es como suplantar las instituciones que deben de velar por ese tipo de cosas e invertir a ese tipo de cosas. otra cosa llamada, vamos a darle paso. Vamos a darle. paso. Buenos días, buenos días. Sí, sí, buenos días. Este es Hernández Pimentel, es síndico. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Estamos bien, bien, bien. Ah, qué bueno. ¿Cómo qué va, bueno. Pimentel? Viendo ese programa de ustedes, han escuchado, nacional e internacional. Así es, dígalo. Ayer me, eh, vale decir que ayer me encontré con unos amigos que tenía tiempo, no veía, vinieron de Estados Unidos, dice que nos ve y es el único que canal, que se ve nítido, sí. porque los demás canales nacionales que se transmiten allá dicen que se ve como con una pantalla cortada, sí. este se ve completo, sí, sí, sí, el lo vi canal. Estaba en Miami, lo vi muy bien, se ve muy bien allí en Miami. Qué bien, díganos. Pues sí, oye Francis, te digo sí. que esta candidatura aquí en Pimentel, de César te digo que es el seguro síndico de Pimentel. Excelente. De decirle al pueblo que sí, que aspiro y acepto la candidatura es una sola. Una pues háganos pregunta. llegar eh, esa información a través del WhatsApp que está ahí sí. y nosotros socializar y quizá después en el año entrante ya tenga una. Nos tengamos por aquí. Así, es, te digo que son una. En Pimentel. Nomás dicen, el único síndico que hizo en Pimentel. Por donde quiera ver el pueblo, tirado, tirado. Bueno. a la calle, por donde quiera. El 90% de los PLDistas quieren que yo sea candidato. Ya. Sí, sí. Gracias, Francia. Bueno, a ti. A la doña. Gracias. Sí, sí. Ella te escuchó. Eh, en este presupuesto, Francia, algo, algo bueno: 500, pesos que, eh, 500 millones de pesos que le aumentaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 100 millones de pesos que le aumentaron eh, al Tribunal Superior Electoral. Eso es. Francia, bueno. tenemos un sondeo en uh -huh. la calle para preguntarle a la persona si se quiere ir del país y por qué se quiere ir del país. Pues vamos a ver. Está interesante. Antes, antes de irnos al sondeo, eh, decir que de la ley de presupuesto, el artículo 59 se eliminó, el 16 y el 59. El 16 se desmontó el impuesto 16% que pagaban las empresas dentro de la zona especial de desarrollo fronterizo y de la ley 2801. Ese va a ser otro tema, sí. porque fíjate una cosa, y, ahora y el, los mismos industriales están reclamando y están advirtiendo al gobierno que se está haciendo un, dumping, un doping, sí, eh, eh, sí, es decir, sí, eh, sí, eh, sí. está haciendo una competencia desleal, porque están acogiéndose a esa, a esa ley que facilita yeah. y desmonta a lo que están produciendo en la frontera, pero se están convirtiendo en competidores desleales, porque entonces las demás empresas que no están desarrollando, entonces se están quejando. sí. Eh, bueno, por, eh, ya tenemos listo el sondeo, producción. Bueno, vámonos al sondeo a ver qué opina la gente sobre esta, este estudio que se hizo, que el 40, prácticamente la mitad de la población de República Dominicana quiere irse del país. Escuchemos. No, nunca. Oye, okay. tenemos el país del mundo para que aquí hay trabajo, aquí hay empleo, aquí hay de todo. Lo que pasa es que uno tiene que saber aprovechar la oportunidad cuando le dan. Si sí, lo hiciera, sí, porque aquí hay una delincuencia tremenda. Eso es atraco por todos lados, corrupción por todos lados.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 Ah, porque mejor es vida. Sí, ahí sí. Me diría... Pues un mejor es eh, venir por pues, mis hijos. Aquí ya está pasando demasiado trabajo y todo es, es caro y todo es difícil. Está matando mucha gente. Claro que me voy, cuando sea, porque sí. Estoy pasando trabajo aquí, para pa, por lo menos para fuera... y estoy pasando trabajo también. Adiós, pero rápido. Usted no está viendo cómo está la situación, mi hermano. Mire cómo anda uno aquí, jodido, vea, conchando, vea, en una motora y Ni la comida me he conseguido, mi hermano. Usted se cree que esto está fácil, vea. Subieron el combustible. Después que suben el combustible, suben la comida, suben todo. Entonces ahora lo están bajando poco a poco y nadie baja la comida, mi hermano. ¿A dónde es que nosotros vamos a llegar en este país? Dígame. ¿Para qué que usted quiere tanto dinero? Y como quiera, vamos para el mismo hoyo todo. Dígame, explíqueme. ¿Cuál es la situación para usted adueñarse de todo el dinero que, sea, que se encuentra en este país, en nuestro país? Claro que sí. Oye, bueno, cambio de vida. Este país va eh, difícil. Ahí estuvimos escuchando... Es lo mismo lo que, lo que dice usted, el estudio. Usted, usted claro. se tiene que organizar, pero los combustibles... Eh, eh, yo he dicho lo... que representan una de, de las cargas más fuertes que tiene la sí. familia dominicana, el dominicano. Y que ahora, en estos tiempos, han decidido irlo bajando, escuchando supuestamente el clamor del pueblo, y hemos dicho que si se hace el cálculo real, debiera de estar por debajo de los 200 pesos, pero claro. no ahora. No, hace hace años, sí. y eso es lo que a mí me duele, eh, es lo que mismo... no hayan manejado como tontos, útiles y nosotros no, ha, no hemos reaccionado. Las muestras de reacciones que ha tenido Francia, hoy, París, solamente fue por, la, por el aumento del combustible sí. que ya se desmontó y a la vez se van a desmontar otras áreas de, del costo eh, fiscal para el ciudadano. Francis, este sondeo es prácticamente los mismos resultados. Vamos a escuchar un contacto que tenemos. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Sí. ¿Cómo estás? Adiós, las gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno. Aquí se están viviendo dos mundos, Francis. Dos mundos. Que, yo no sé, yo creo que el gobierno del PLD no lo está entendiendo. Mm -mm. Es el mundo que ellos venden por la televisión, la opulencia y la cosa, el bienestar, las soluciones y el mundo que tú encuentras en el seno de los barrios de esta sociedad. Sí. Es lamentable y penoso salir a la calle, ir a los barrios donde están anidados la mayoría de la población y ver cuál es la situación de este país. Sí. Y yo creo que el presidente, mi presidente, el presidente que yo elegí con tanto fervor, con tanto trabajo, con tanto ahínco, debe de ir no solamente a vender las imágenes por la televisión, sino a los barrios, al corazón del pueblo, donde están esos cordones de miseria, que de ahí es que depende. Que más del 50% de este país se quiera ir. Sí. Y a eso se debe también, a eso, al cúmulo de miseria, Fran. Se debe también, ¿sabes qué? Sí. Esa ola proporcional ascendente de delincuencia que ay, estamos viviendo. Una fábrica, una fábrica. Una fábrica de delincuentes. Lo que ay, ay, ahí. Ay. Pero tú te pones a mirar, tú dices ahorita, no se sé si Supera tu opinión, por era, mucho a la patrulla. Como dice usted, eh, reggaetón, el reggaetón, la, la canción, vamos a quedarnos aquí, mira, que somos mira, más que la patrulla. Mira mira cómo se han convertido eh, los grandes importadores en un monopolio en un, alrededor de una persona en el palacio. Ay, ay, ay. Eso, eso, es tremendo, eso es tremendo. Y ahora le van a dar recursos para de que reforestar sí, sin tener sí, una función sí, clara. Un mini, una oficina administrativa de la presidencia. Porque tienen en la cabeza la intención de la maldita reelección. Ahí es. Yeah. Y se va a joder el país. Oye, se va a joder. Nos vamos. Así es. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena la participación. Eh, Vladi no pudo estar hoy bueno, en la noticia. Pero yo quiero que a mí me pongan. Y vamos a dar la noticia, pero necesitamos la música. La música. Bueno, en breve volvemos. En breve volvemos. <risas> Ya se escucha la que Ya ahí música. se escucha. recuerden que hay Y le deseamos muchas bendiciones a Vladimir Paula. Estuvo de cumpleaños, le hemos dado Está esta oportunidad. Está totalmente que no se le entiende lo que habla. Lo que ¿sí? habla. Porque también ha tenido que con quemado ha estado haciendo los, <risa> los aguinardos navideños de Telenor. Y eso en cada barrio han visto la participación. Pero sí. nada, le tenemos nosotros las informaciones fresquecitas. Fulvio. Inmediatamente en el plano internacional, el Congreso de Colombia se paraliza por invasión de ratones. Mío, es? Oiga eso. El Congreso de Colombia tuvo que cancelar su plenaria luego de que ratones vivos fueron lanzados en paracaídas Ahí, desde mira. los palcos. Ah, fue que le lanzaron ratones en Ajá. Colombia. Estos animales son símbolo de robo y corrupción. Ahí, Dios, Mientras que el presidente del Senado aseguró ...que esa entidad está vulnerable a cualquier agresión. Vamos y escuchemos declaraciones. Cayó envuelto en una bolsa plástica negra... ...y traía también acompañado de confetis... ...de esos que se utilizan eh, para animar la fiesta. Cayó. Somos vulnerables y que hay una circunstancia que no debió ocurrir... ...y que hacia el futuro eh, hay que pues, reforzar la seguridad no solamente del recinto del Senado, sino del Capitolio y, y de todo el Congreso. No. El presidente de México firma iniciativa para derogar reforma educativa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó ayer un pro, una propuesta de iniciativa con la que se cancelará una reforma educativa promovida por su antecesor y que desató violentas protestas de, de maestros. En la reforma, el presidente plantea que la educación sea gratuita en todos los niveles y, ab y abrirá más espacios. La construcción de 100 nuevas universidades y constante capacitación de los maestros. Veamos eh, esta información. Hoy vamos a presentarles el plan general de educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla. Bueno, y escuchamos al presidente de México con esta reforma educativa. Por otra parte, en Colombia, dice el presidente estar alerta ante ejercicios militares en Venezuela. Iván Duque alertó ayer sobre los ejercicios de defensa inamistosos que inició el gobierno de Nicolás Maduro con el apoyo de Rusia. Escuchemos declaraciones. Ahí estamos viendo los aviones. alerta, esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Bueno, ahí están las declaraciones. Este presidente me, me gusta su estilo, tiene lo que conocimiento así. de lo que hace. Bueno, ya vamos aquí directamente a las nacionales, dos muertos y tres heridos al descarrilarse tren de la Romana. El accidente resultaron muerto en maquinaria, el maquinista, Daniel de Jesús Payano, de 57 años, y su ayudante, Santo Jean Miroc, de 47 años, quienes llevaban 25 y 16 años respectivamente, conduciendo, laborando en operaciones ferroviarias en esta comunidad de La Romana. Veamos. Eh, aproximadamente a las 6 y 40 de la mañana de hoy, una locomotora, cargada con 24 vagones de caña, eh, sufrió un accidente un descarrilamiento en lo que es la avenida Camaño, lamentablemente para nuestra empresa dos empleados fallecieron en el accidente años. Tanto para los familiares es doloroso, así como para sus compañeros de trabajo y para la empresa. Bueno, de la maquinera sí, según nos dice que tenía problemas. No El caso no el caso es de hoy, hace, hace mucho tenía problemas. Pero eh, a nosotros nos recibieron súper bien. Bueno, ese después que pasó todo, nosotros vamos a volver a la, a la empresa a ver qué nos, qué nos dice y después y busca, eh, vamos a pedir auxilio. Bien. Por otra parte, en el plano nacional, continuamos con Atra. Prohíben montar haitianos en sus unidades. Escuchemos a Antonio Marte, que nos tiene. Para evitar el conveniente tanto con Migración, con la Fuerza Armada y con la Procuraduría, quiero hacer un llamado a los compañeros. Ya ustedes ven que tenemos Diego presa hace aproximadamente seis meses. Para evitar estos grandes inconvenientes, yo quiero decir a ustedes, compañeros, que a partir de hoy queda prohibido montar extranjero al piano. No importa que estén legal o ilegal, no lo monten. Está bravo Antonio Marte, bueno. Francis, está bravo que le tiene empresa a las unidades en Haití. Bueno, ya de eso comentaremos. Entregan útiles deportivos para realización de torneo navideño en sector San Francisco de Macorís. Jochi Tavera, director de departamento de la Alcaldía de San Francisco, realizó esta entrega. Escuchemos. La fuerza armada, la a Dani, María, al dirigente del Club Viticia de Obrero, el cual hoy, hoy tenemos el torneo navideño, donde estamos siendo invitados y hoy estamos haciendo entrega de la utilería para ese evento. Hace unos días el ayuntamiento mismo remozó la cancha de sectores de Viticia de Obrero, donde realmente estaban esperando la utilería para que iniciara su torneo, que inicia Un torneo muy vistoso, muy participativo. Dani la... presenta memorias de sus labores en el 2018 en un acto realizado en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal, Campaña Nacional de Promoción de Fianza de Hijos. Escuchemos declaraciones. Bien, haitiano desconocido lleva varios días ingresado en Hospital San Vicente de paul Ese haitiano, la cual eh, no se sabe, y precisamente de esto eh, está sucediendo muchas veces en los hospitales, veamos. No, bueno, no hay eh, datos, pero ahí está. Estas son de las cosas que se dan en, nuestras, en nuestra sociedad cuando no se tiene el control. Miren, en San Francisco de Macorís se anuncia eh, y en esto sí tenemos eh, imágenes y declaraciones de Jairo Cruz encargado de presupuesto del ayuntamiento nos informan 1.300.000 pesos se destinarán en bonos navideños para regidores Veamos Si el monto que se subió como borrón como borrón de, del presupuesto 2019, 327 millones de pesos, eh, de la cual los regidores se van a reunir, se van a, a consensuar entre ellos, para entonces tener la aprobación definitiva del presupuesto 2019. En vista de que hay algunas cosas que, que como es costumbre en algunos presupuestos, se dan de realizar, eh, se realizan eh, diversos cambios y modificaciones para poder eh, eh, realizar ese acto de los bonos navideños para aquellas personas de casos de recursos, para ayudar a esas personas en Navidad a tener una vida próspera de esta ciudad. Otra parte, ciudadanos opinan sobre prohibición de CONATRA, de transportar a Haitiano en sus unidades. Ya ustedes escucharon a Antonio Marte decir que le tienen 10 unidades retenidas, Secuestrada. Secuestradas en Haití. Vamos a, a escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre esta disposición de, de CONATRA. No, eso está bien, es tan ilegal. Sí. eso? no hace nada, eso hay que montar a esa gente. Pero no hay nada, aquí no hay nada, y si, si uno los halla, no lo va a dejar. Uno lo va a montar. Yo no estoy de acuerdo con eso, no. No, no, no. Que, que se monte todo el mundo. ¿No con la posición hicieron? No, no. No con lo que no no. no, no, no. Ahí bueno. estuvimos escuchando esa parte de, de, de Conatra y la opinión de los ciudadanos. Entrando bueno, en detalle, Francis, sobre las noticias. En análisis de las noticias. Esta parte del Congreso de Colombia, sí. de tirarles ratones, porque en Colombia Hay el que ratón hacerle, es símbolo ratones símbolos de corrupción. Son ratones de laboratorio. De laboratorio, son ratones de laboratorio. Pero ratones al fin, son, son símbolos de, de, de corrupción. Y lo tiraron, fue precisamente dándole un mensaje. Sí. Si eso sucedió en Colombia, si aquí fueran símbolos de corrupción, entonces aquí habría sí. que llevar tonelada, ¿verdad? <risa> A, al Congreso con heladas bueno. de ratones. Eh, estas son formas de protesta eh, que son también inteligentes. Sí. El Congreso tuvo que cerrar la sección por invasión de ratones. Ahora tiene que buscar una compañía para limpiar eso. Sí. Pero tuvo buena, me, me gustó, me gustó. ¿Por qué? Bien. Porque el congresista es un fiscalizador. El congresista tiene que velar por todas las inversiones que se hacen y también luchar eh, y, y pedir y solicitar y pelear para que su comunidad también sea beneficiada sí. en lo que es el presupuesto. Mira, en otro orden, a nivel internacional, es interesante eh, los pasos que va dando el presidente de México. Aún no lo entendemos porque no se explica eh, la reforma de educación, pero algo deja Oye, entrever. Constru, Construir 100 universidades, de Algo deja entrever, que redistribuirá uh -huh. los recursos de educación en México y va a, como se dice, a racionalizarlo, pero a la vez va a entregar o va a imponer de que la educación hasta ciertos niveles sea gratuita en todos los niveles, todos los niveles. De, del inicial. Y construir 100 universidades. Y las 100 universidades, que ya eso veremos, porque recuérdate que las universidades hoy día son unos grupos económicos importantes. Y la cantidad de universidades que hay en México, que también es importante, llevarle 100, veremos a ver cómo va a reaccionar el sector educación superior en México. Ellos están acostumbrados a, a esa relación empresa-estado. Y hacer Pero, inversiones eh, conjuntas. El presidente va dando muestras de ejercer y lo que ha prometido. Otra parte que está también preocupando es lo que está pasando entre Colombia y Venezuela. Sí, Ambos muy ejércitos preparándose son países hermanos entre uno y otro. Maduro es colombiano de, de Rusa, origen. Rusia envió uno de los aviones más grandes que son supersónicos, que pueden. Transportar ojivas nucleares, eh, nucleares, son bombarderos. Capacidad para eh, recorrer 13 mil kilómetros. Entre Rusia y Venezuela hay 10 mil, lo hicieron en 13 horas. Entonces dice el presidente de Colombia, eh, que Iván Duque, que van a estar alerta. Porque hay, un ejercicio, hay un ejercicio militar que está mandando... Eh, algunos mensajes políticos diplomáticos directamente a Estados Unidos Correcto. y a Colombia y eso para mí es acá. una provocación rara y él tiene razón en, en estos ejer ejercicios que sobrepasan más más allá de lo que es por qué por lo que se está viviendo en Venezuela y lo que dice el el inmaduro de Venezuela y lo plantea como si fueran ataques y poner que en estos tiempos una relación o ejercicio militar de intercambio amistoso entre Rusia y, y Venezuela no es más que una provocación y, y, y enfocar el problema hacia un desenlace Sí, que no sí. nos conviene en a, a, esta nadie, época. a nadie, Mira. Eh, en el plano nacional, Francisco, sí, eh, dos muertos por accidente y varios heridos en, en, en transporte de caña, eso es poco inusual. Sí. Pero también ayer, en la carretera Sánchez, en un choque de un minibús y un camión, dos muertos y 20 heridos. Ay, Dios mío. Entonces los accidentes continúan. Sí, mira. Y en la época navideña tienden a incrementarse. Y desde aquí siempre hemos dicho, trate de llegar cinco minutos más tarde, diez minutos más tarde pero trate de llegar seguro no lleve el sufrimiento a la familia no ingiera bebidas alcohólicas si usted va a conducir trate de ser prudente, tolerante en el tránsito, estas carreteras no están para correr, llena de hoyos falta de señalización falta de luces, de todo y tantos accidentes Mira, vamos a, a contribuir a que no sucedan tantos accidentes eh, el, el asunto de CONATRA Ustedes saben cuál es mi posición frente a los temas migratorios en República Dominicana, producto de la situación del, del estado in, inviable de Haití. Pero esta medida a mí me resulta un poco fuera de tono, y quizás en el fondo lo que expresa Antonio Marte, es la impotencia de tener un Estado que a la vez que no planifica ni tiene una posición firme frente al Estado fallido de Haití para solucionar situaciones como la que está pasando la institución que dirige Antonio Marte con 11 autobuses y golpeado a algunos de los choferes en aquel momento hace más de seis meses y no ha tenido respuesta eso debe ser entendido ahora como Estado, como país, lo que representa en el transporte Antonio Marte, plantearlo de una forma directa de no montar sin importar estatus migratorio a nacionales haitianos, obviamente que se ve un acto de desprecio o de racismo o de peyorativo, que yo estoy en desacuerdo. Vale decir que no podemos promover odio ni, ni diferencia de raza, color, po, dinero, esa parte no. No es lo que yo planteo cuando hablo de la, de la situación que se le impone al país, una carga, un descontrol, de no tener, miren lo que está pasando en el hospital, no se sabe quién es ese, ese señor, es nacional haitiano, porque habla el, el, el, no habla bien el español, pero está aquí, vino con una afección de salud y en lo que está ahí hacinado en la, en, y nadie sabe de él. ¿Por qué? Por las debilidades y la falta de y la irresponsabilidad del propio Estado que ha permitido que aquí entre todo el que le dé la gana. Cuando las fronteras deben ser protegidas. Ahora la parte de Antonio Marte tiene un sentido en principio de impotencia, digo yo porque no se le ha resuelto el problema y no se le ha regularizado para que ellos ofrezcan un transporte República Dominicana-Haití Haití-República Dominicana que de hecho lo merece un, tra un traslado normal quise advertir eso ya negarle que por ser haitiano no se monte, eso ya, para ya, mí no, eso no, no. Antes, antes de irnos eh, Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y es grato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. <ríe> Yo bueno. gozo con él, para del <ríe> aire. Ya. Sí, sí, sí, sí. No no no, no, no, no. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Francis. Y buenos días a ustedes, algo amables televidentes. Yo me estaba dando... Sí, mejor ni lo enseñen, mejor <ríe> sí, ni lo enseñen. Sí, sí, Hoy sí. es día de Santa Lucía, así que a todas las que lleven con Se conoce, Celebra Santa Lucía, Lucía. bendiciones, Lucía. felicidades en su día. Hay pocos lucidos, pero los hay. Sí. También bendiciones ¿Hay para lucido? ellos. Jueves 13, de casi inicio de fin de semana. Ya eh, mañana por supuesto 14 Un fin de semana que promete ser muy activo sí. Como casi todos los de diciembre Así sí. es, aquí estamos bajo la bendición de Dios Y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares Y si quiere verte bien y también sentirte bien Y cuidar tu vista Óptica máxima visión Solo marca, solo ¿Sí? prestigio Tenemos los mejores lentes Todas las marcas de los lentes Las mejores monturas, diferentes colores Señores, usted va a Óptica Máxima Visión y tienen que decirle qué montura, porque son tantas que usted no encuentra cómo decidirse. Mírenla ahí, las mejores monturas de diferentes colores se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien y a la vez cuidar tu, tu vista. Tienen los mejores cristales, profesionales, nacionales, internacionales, análisis de la vista gratis, atenciones de primerísima calidad,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 Bueno, también les recuerdo que he visto de Hadassah Elements. Hadassah Elements está ubicado aquí en San Francisco de Macorís en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos, nuestra boutique de todos los vestidos para cada ocasión los encuentra ahí. Para esa ocasión formal, casual, pero también sumamente elegante. Tienes una boda, un cumpleaños, una festividad. Ahora en este espacio ideal de Navidad, pues todos los vestidos los encuentra en Hadassah Elements. Nos puede llamar al 809-841-99 955, repito 809-841-9955 Jadaza Elements, vestidos para toda ocasión Supermercado Almanzar les recuerda que no debe salir de las Guaranas para encontrar lo que busque en un mismo lugar Supermercado Almanzar y esta Navidad y únase se unen para darte a ti los premios y devolverte con agradecimiento todo lo que has hecho durante todo el año ahí están miles de, de pesos en premios fines de semana, crucero, eh, dinero en efectivo, compras, órdenes de compra, eh, por cada 500 pesos que compre, ya tú recibes un boleto y participa de la gran rifa de UNASE y supermercado Almanzar en Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y estamos en la calle principal 34 a Las Guaranas. Recuerde que tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanza. Interesante propuesta que están sí. haciendo y alternativa para el cuidado del medio ambiente, porque Así están es. invitando a unirse al verde, a comprar esas bolsas reusables, Correcto. a bolsas verdes y también participan de cada una de esas tán. opciones, de, de mm. esos cruceros, de esas ofertas y esos regalos que tiene el Supermercado Almanza. Así que, qué bueno, enhorabuena. Así Ojalá es. y todos los supermercados también tengan, en la capital casi, Casi sí, todos sí. ya lo tienen, pero también aquí en la zona del Cibao que se suman al verde para que cuidemos nuestro planeta. Enhorabuena. Así bueno, es. es el tiempo de Fulvio Ureña para el tema central. Adelante, Fulvio.